Esto, eh, la verdad que es un acontecimiento lo que se está produciendo no solo en la provincia de Duarte sino en todo el país pero para nosotros es de mucha satisfacción que estos compañeros hayan, hayan tomado la decisión de venir a formar parte de las filas de la fuerza del pueblo y, y no solo para ellos, sino para todos los peledeístas y para todo el pueblo, las puertas del, de la fuerza del pueblo estarán abiertas. Nosotros estamos ahora en un proceso de consolidación ...de la fuerza... Mañana comienza el proceso de inscripción, pero estamos haciendo todos, todas estas actividades previas en todo el país. Hoy nos ha correspondido en Arenoso, en Villarriba y aquí en Sabana Grande de Hosto, juramentar autoridades, tanto del partido como autoridades edilicias, autoridades que trabajan en el ayuntamiento, alcaldes y regidores. La fuerza del pueblo lleva un proceso sistemático. De consolidación, porque nuestro objetivo fundamental es llevar a Leonel Fernández a la presidencia de la república en el 2024. Arenoso tiene un solo corazón y el corazón de nosotros, Leonel Fernández. Nosotros eh, trabajamos en marzo, salimos electos porque el pueblo no eligió y un partido. Trabajamos en julio, apoyamos a Gonzalo Castillo. Que, como tú pudiste ver, lo dejaron solo, lo dejaron solo mientras nosotros peleábamos la escuela por pues los votos. La directiva del PLD dejó a Gonzalo Castillo solo, eso fue un abandono. Si dejaron a Gonzalo solo, imagínate para nosotros cómo nos dejaron huérfanos. Entonces, ya es bueno tomar la decisión y, y llegar a donde está nuestro apoyo y nuestra muerte. Juan Bó nos dejó una directriz y a nosotros que fue mantener unidos, un mantener unidos un y Juan Bú mantuvo el Partido Unido por muchos años y, y así lo continuó Leonel Fernández por 12 años. Pero desde que llegaron otros presidentes y otras cuestiones, el partido del PLD fue bajando, bajando y bajando y bajando. Entonces así no se llega a, la, a ningún lado. Este pueblo de Anoso dijo, vamos a seguir a Leonel Fernández, vamos a apoyar a nuestro alcalde y así vamos a continuar. Para adelante con la fuerza del pueblo, porque somos gente pueblista y este pueblo es un pueblo de guerreros en ese término, no, compañeras no. y no. Por, ustedes, por Dios, por la patria y por su honor.